Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo cafecito inclusivo en nombre del Ministerio de Educación Pública y el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Le saluda su amigo y servidor Eduardo Valenzuela. Desde ya le invitamos a que usted nos escriba, nos envíe sus saludos y sus consultas para los dos profesionales que nos acompañan esta mañana en un tema que, bueno, desde que publicamos... El, el afiche de la temática de esta semana. Ya hemos tenido ahí una realimentación interesante sobre, eh, primero, la importancia de como tal de el, el tema y también, eh, podríamos decir, una, entre comillas, polémica de que en unos lugares sí se hace, de que otros docentes no lo hacen. En fin, vamos a conversar de todo esto esta mañana. Eh, Primero que todo, con nuestra compañera Carla Castillo Cordero, a quien le damos los buenos días. Buenos días a todos y todas. Es un placer para nosotros contar con ustedes hoy. Y encantados. Ojalá que la pasemos súper bien, que disfrutemos bastante y aprendamos bastante. Así es, Carlita. Gracias. Dayana Zúñiga, que nos acompaña en la interpretación del ESCO. Y Ana Ramírez Arce quien es docente, además es de funcionario del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad del MEP, y aquí también le damos los muy buenos días. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy emocionada, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, muy agradecida por la invitación y esperamos que sea un ratito de bastante provecho. Así es, hoy sí tenemos que sacarle el jugo porque Ana tiene que salir corriendo apenas terminamos el cafecito y gracias de antemano desde ya porque en realidad también casi todas las personas que nos acompañan aquí tienen las agendas apretadísimas y siempre nos regalan esta ahorita para compartir y aprender todo junto. Bueno, empecemos por lo básico. ¿verdad? Vamos a hablar de la aplicación del plan de apoyo conductual positivo. Pero ¿cómo se come esto, Carlita? Sí, bueno, precisamente en otro cafecito inclusivo que tuvimos hace como un año más o menos, uh -huh, por ahí. habíamos hablado de lo que era el apoyo conductual positivo, y entonces creo que para todas las personas que se nos están uniendo hasta hoy con este tema, podrían darle una repasadita a ese cafecito, porque si no, entonces sería un cafecito de casi lo mismo, entonces no podríamos, ¿verdad?, este, eh, eh, pueden revisarlo como para entender en general ahí hablamos sobre en qué consistía el apoyo conductual, cómo definir una conducta problemática, que es cómo se le llama una conducta que nos está dando lata, por así decirlo, y entonces vamos a, a, a, a, a, a hablamos un poquito de eso y entonces este eh, ahorita propiamente de lo que vamos a hablar es del plan de, de apoyo conductual, ¿verdad? Este Voy a hablar un poquito, como hacer un resumencito de lo que la vez pasada habíamos conversado. Sin embargo, uh -huh. Anita nos va a hacer el favor de hablar más en término práctico, ¿verdad? Que ya todo el tiempo está en esto. Ana está en mucho contacto con docentes, entonces nos va a poner unos ejemplos muy bonitos. Uh -huh. Entonces, sigamos, Marco. Este... El, el ah, algo pasó ahí, como que se nos desacomodó, pero no importa. Ah, perfecto, Marco. Muchas gracias. Este eh, cuando vamos a hacer el plan de apoyo conductual, que esta es como la matriz que propone eh, el MEP para hacerlo, obviamente tiene un poquito más de información del estudiante, etcétera. Eh, tenemos varias variables ahí, verdad, que son las estrategias. Sobre las variables contextuales, las estrategias sobre el estilo de vida y las estrategias para propiciar el aprendizaje de nuevas habilidades y las estrategias sobre las consecuencias. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las variables contextuales? Estamos hablando de aquellas que previenen que sea menos probable que se dé esa conducta, ¿verdad?, Habíamos hablado en el otro cafecito de todo lo que el ambiente puede proveer a ese estudiante para que su conducta sea la que todos estamos deseando, ¿verdad? Entonces, este, el espacio físico, por ejemplo, si hay un estudiante que está ubicado en, en una zona donde hay mucho ruido, están haciendo una construcción y eso lo altera, eso podríamos preverlo, ¿verdad? Podríamos hacer un cambio de grupo, eh, que este grupo con chicos que no tienen tanta dificultad, con los ruidos, entonces el grupo de segundo grado puede ir a otra parte físicamente a recibir la lección para que ese estudiante no le produzca eh, eh, la alteración el espacio físico. Los materiales que se van a utilizar, ¿verdad? Toda la parte metodológica, si es una, todo lo que podría ayudarnos a que esa conducta no se detone, ¿verdad? Las actividades que vamos a hacer, eh, si ellos tienen que hacer una presentación y eso le produce demasiada ansiedad, ¿por qué no que él lo haga grabado en, en un videíto que el día anterior se le da o en el propio momento y él lo puede, unos pueden hacerlo así, que lo proyecten en un tele o con el mismo telefonito o de otra manera. Y otros lo hacen diferente, ¿verdad? No solo esa persona, sino que tenga op opciones para todos. El asunto de la salud, ¿verdad? Si tenemos un chico con una situación de salud, o este, al tomar eso en cuenta, cómo durmió, cómo está ese sueño, qué pasa, tratar de controlar eso, si sabemos que se tiene que acostar a las 8, que se acuesta a las 8 para que esa cantidad de horas sea la apropiada, si sabemos que requiere bañarse, etcétera, ¿verdad? Las estrategias de mediación pedagógica, que son imprescindibles, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos haciendo en el aula? Nosotros los docentes, que en eso somos especialistas, las maestras, ¿verdad? Y en el tar, somos buenísimas. Los compañeros, yo diría que incluso, ¿verdad? Lo que llamamos los pares. ¿Por qué no cuando estamos haciendo los grupos para el próximo año, ¿por qué no tomar en cuenta eso en esa elaboración de los grupos, previendo? Si sabemos que está Eduardito, que es una pullilla, y Ana, que con solo verla se altera, ah, vamos a poner a Eduardito con Ana para que le esté Huyando y que en dos momentos esté... esté es, es, es, en... es mucho prever todas esas situaciones. ¿verdad? Claro, claro. Mira, un pasito adelante. Exactamente, esa es la gracia, ¿verdad? El otro punto que tenemos ahí, en el, el segundo en el, en el cuadro, son las estrategias sobre el estilo de vida. Recuer recordando un poquito lo que habíamos hablado en el cafecito, inclusive de la vez pasada, este es un enfoque muy humano, de, muy de, de derechos humanos. Entonces, esto casi que es imprescindible. ¿Cómo va uno a actuar conductualmente, apropiadamente, verdad, o lo que la sociedad nos dice que es apropiado, si yo no estoy realizado en la vida, si no tengo amigos, que es un poco lo que nos está pasando últimamente, ¿verdad? Que no vemos a la gente, que no podemos compartir con la gente y ya todos nos estamos sintiendo de esta manera, ¿verdad? Entonces, imagínense para ese chico o esa chica, ¿verdad? Nuestras relaciones sociales, si pueden tomar decisiones o no pueden tomar decisiones ni siquiera para escoger lo que quieren comer. Entonces, no nos cuesta nada en el aula que ese estudiante pueda elegir si quiere hacer las operaciones de matemáticas primero o los problemas, no pasa nada, ¿por qué no ser un poco más flexible, verdad? Que ella se siente, esa persona que en la tarde puede tomar sus decisiones. La participación en actividades comunales, que ahorita la tenemos un poquito limitada, pero ya vemos que ya hay ciertas cosas que se puede ir al gimnasio, que se puede ir a las olimpiadas o a donde vaya esta persona que, a, la, a la natación de la comunidad, verdad, y realizar actividades de su agrado. Que la persona se sienta realizada en otros aspectos que no son solo los académicos, ¿verdad? Y el aprendizaje de nuevas habilidades sería el siguiente punto. Vean que todo esto está encadenado, ¿verdad? No es, no es. En otro tiempo en que vivimos eh, los educadores, nos preocupábamos más por la conducta inapropiada y ¿qué hacíamos después de eso? Castigado. Pero ahora este es otro enfoque. Es un enfoque, como decía Eduardo, de prever, de cambiar el estilo de vida, de nuevas habilidades. Si a esta persona se le hace demasiado frustrante la clase de inglés, digamos, que es demasiado estrés para él porque es muy difícil para él, bueno, entonces, ¿por qué no le enseñamos nuevas habilidades? Pedirle ayuda a un compañero que le tiene confianza, pedir un descanso porque está demasiado fruscado. ¿Qué importa? ¿Dos minutos que un chiquillo? ¿Cinco? que un chiquillo se vaya, se dé una vuelta y vuelva, ¿verdad? Si es necesario hacerle una tarjeta para decir que anda haciendo un mandado a, a la dirección para que tenga el permiso para salir, ¿qué importa? Le damos la tarjeta, ¿verdad? Entonces, es esas nuevas habilidades que compensan la, la, la conducta problemática que, que se está presentando y ojalá que se pueda realimentar esa temática, eh, esa, esas habilidades se puedan lograr antes de que él presente la conducta, ¿verdad? Para no seguir en esa misma cadena. Carita, bueno. perdón que te interrumpa en este punto, claro. porque yo creo que es una, una consulta que se pueden hacer muchas personas. Eh, vos hablas de okay, que si este, si este chico o esta chica necesita ese espacio para salir y... y salirse del ambiente del aula por cinco minutos, eh, así como esta persona, este, este estudiante tiene esa particularidad, otros tendrán sus otras formas y, y, y con las cual, con los cuales mantener otras estrategias. Entonces, no sé si, si Anita más adelante también nos va a hablar de eso, pero eh, se estarán preguntando si son 20, son 30 estudiantes, ¿cómo hacemos para complacerlos a todos o complacerlos no, ¿cómo hacemos para mantener esa estabilidad en el aula teniendo características tan distintas de todo el estudiantado? Sí, Anita, cuando quieras participar, metes la, la cuchara cuando querrás. Un poco, Eduardo, el DUA, porque cuando uno está pensando, desde que planificas tu clase, estás pensando en DUA, en los que son visuales, en los inquietos, vos tenés muchas tipos de actividades que favorecen, ¿verdad? Esto, recordemos que gracias a Dios, ¿verdad? Las conductas problemáticas nos la lo tienen los 30. Entonces, cuando yo planifico, ¿verdad? Estoy pensando en hacer actividades que favorezcan a todos con las diferentes inteligencias, con las diferentes familias, con todo, ¿verdad? Entonces, hago una clase mucho más diversa, por así decir, pensada de esa manera. Y las conductas problemáticas, pues, van a ser unos cuantos los que las presenten, uh -huh. entonces, y casi siempre cuando uno se remata, no se remata el otro, aunque a veces no, verdad a veces se le rematan a uno varios porque se produce una cadena precisamente por lo mismo, pero uno se la puede ir bailando, la cosa es, lo que hay que estar es como abierto, abierto a buscar opciones, a nuevas habilidades que me favorezcan, si lo que el la quiere llamar la atención, bueno, pues démosle opción de que es el que dirija la actividad, y entonces, en vez de llamar la atención para joder a Anita, Eduardito, entonces llama la atención por una cosa que es socialmente bien recibida. No sé, Anita, si querías decir algo. Diciendo, no, no, Carita, no, okay. ya, ya tengo a sí, sí, sí. sí eh, eh, Para reforzar eso que estás diciendo y esa pregunta, Eduardo, que, que hacías es bastante común cuando yo trabajo con grupos de docentes sobre apoyo conductual positivo, y pongo este ejemplo, ¿verdad?, de que está bien que una persona se canse y que pueda ir a dar una vueltita, a regresar, que eso es mejor que invertir tiempo en frenar su conducta problemática, ¿verdad? O sea, A veces podríamos verlo como un, des... o sea, está perdiendo el tiempo porque salió cinco minutos. Bueno, perdemos más tiempo si la conducta aumenta, digamos, en gravedad o qué sé yo. Pero la pregunta esta que vos hacías es bastante común. ¿Y qué pasa si todos los demás también quieren ir? Ahí hay dos, bueno, apoyando completamente lo que dice Karen, la verdad, yo lo que les devuelvo a, a la gente es, bueno, lo primero es que yo, una de las cosas en las que puedo, puedo aprovechar esta oportunidad para educar al grupo en lo que es equidad, ¿verdad? Que no es que todo el mundo recibe lo mismo, sino cada quien lo que necesita, pero además eh, es una oportunidad también para revisarme yo como docente, si los 20 se me quieren ir del aula, eh, tal vez es que mi clase no está tan divertida, ¿verdad? Está, algo está pasando aquí porque todo mundo se quiere ir, ¿verdad? Entonces, eh, y ahí entra el dúo, ¿verdad? Si, ¿Cómo si revisar es el factor motivación, común, si los niños están contentos, ¿verdad? Tal vez ahorita Juan ocupa salir a darse una vueltita, pero los demás están entretenidos, están motivados con lo que está pasando aquí. Eh, entonces, es un buen momento para reflexionar sobre mis estrategias de mediación pedagógica también. Excelente, gracias, Anita, excelente, bien. sí, no no, no pensé así la pregunta, lo que es, ¿verdad? Qué bien, gracias. <risa> ¿Ves? Qué dicha, que estamos las dos hoy. Ahí vamos, <risa> enfermos. <el plan>. <risa> Entonces, este, muy importante en esas nuevas habilidades es que todos estemos, recuerdan que este, que este plan lo hacemos en equipo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser en todos los ambientes, porque si pretendemos que esto cambie, esta persona tiene que tener muchas oportunidades, ¿verdad? Y todos tenemos que estar conectados en que si le vamos a dar el fulano lo que le gusta es llamar la atención y que la llame de una manera apropiada, entonces eh, en, en diferentes momentos, contextos, con diferentes profesores, maestros, etcétera, ¿verdad? No podemos olvidar que se requiere eso. Y el último aspecto, yo diría que es el menos importante para mí que son las estrategias sobre las consecuencias. Antes estábamos muy enfocados en eso. ¿Qué hacemos después de que el fulano hizo el berrinche, verdad? Pero esto debería, si trabajamos mucho en las otras estrategias, vamos a tener que invertir menos en esto, porque esas otras conductas, la persona está más realizada, las variables contextuales están más fuertes, están fortaleciendo a esta persona, estamos previendo... Entonces probablemente tendremos menos frecuente la conducta problemática y entonces no necesitaremos hacer tanto en esta área. Y esas nuevas, ¿en qué vamos a trabajar en esto? Obviamente en lo que hablábamos en las nuevas habilidades, las formas de decir las cosas, o sea, si no sé relacionarme con los compañeros, este, bueno, ahora voy a buscar otra alternativa, puedo jugar con ustedes, ya sea con un pictograma o, o yo quiero estar aquí, eh, me dejan jugar o con una tableta o verbal o como pueda hacer los estudiantes, ¿verdad? Ahí también trabajamos en la parte de pérdida de privilegios, sobre todo cuando los chicos ya están más grandes, ¿verdad? Bueno, este pasó que no hiciste la tarea, bueno, ahí no puedes jugar con la compu, que es lo que te gusta a vos o no te gusta ver televisión. No, no puedo ver televisión que te gusta. Entonces, ahí sería un poco. Y aquí quedaría también la atención de las crisis, que, de los momentos de crisis, que hay que tener muy en cuenta que si el plan va por buen camino, estas cosas debieran de ir bajando, ¿verdad? Estos eventos de crisis. Pero bueno, hay muchos factores, como hemos dicho, la medicación, un montón de cosas. Las medicaciones a veces tardan... 22 días, casi un mes en, en hacer un cambio verdadero en esa persona. Entonces, hay que ir dando ese tiempito, ¿verdad? Eh, para ir viendo el proceso y para poder saber si eso nos está funcionando, hay que sistematizar, o sea, tomar registros de la conducta, ¿verdad? En todo momento, monitorear cómo va eso y revisar el plan y cambiar. No pasa nada. Hicimos el plan en marzo. O hicimos el plan en febrero, lo, cuando sea que lo hicimos, porque cualquier momento es un buen momento para hacerlo, pero de ahí hay que estarlo revisando y, y adecuando a las situaciones que tiene cada estudiante. Entonces, esta sería como la antesala que vamos a dejar. No sé si hay algún, alguna pregunta de Eduardo. Si sí. pudiéramos, si la Anita sigue comentándonos los ejemplos, Ajá, con respecto a eso que estábamos mencionando. Eh dice Jennifer Berrucal, ¿cómo enfocar al docente para ser flexible en esas alternativas empezando por la modificación de conducta en positivo, dando al estudiante la confianza para expresar sus necesidades? O sea, por, eh, me, creo que Jennifer se refiere al ejemplo que pusiste, del estudiante que necesita ese tiempito para salir del aula y despejarse esos cinco minutos. Entonces, lo primero es que el docente sea flexible ante esas situaciones, ¿verdad? Que no sea como... como y, con el, y con el debido respeto para todo los, el cuerpo docente de la vieja escuela que llamamos, que eran así, ¿verdad?, los de regla en mano, y, y que las cosas han ido cambiando, ¿verdad? Y por otra parte, dice ella, y también darle al estudiante la confianza para que él diga que eso es lo que él necesita para seguir enfocado en la lección. Bueno, yo, yo pienso, ¿verdad?, que cada día nosotros, los docentes, estamos más conscientes de que no podemos seguir enseñando de la manera como lo veníamos haciendo, ¿verdad? Y cuando uno está teniendo un estudiante que se desborda porque está demasiado saturado, porque la convivencia le está afectando, uno tiene que decirse a uno mismo: no, si sigo haciendo lo que estoy haciendo, voy a obtener los resultados que estoy obteniendo, ¿verdad? Entonces, tengo que cambiar, las cosas cambian, tenemos un, unos chicos diferentes, ahora que los chicos vuelven a las aulas después de todo este periodo, las cosas cambiaron, gente. Ya no somos los mismos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es, esa es la esencia del ser humano, aunque nos cueste aceptarlo, a los que somos más estructurados, pero cambiar es parte de lo que toca. Toca porque somos todos diferentes, ¿verdad? Entonces, hay que ir haciendo esa conciencia cada día más, en parte en la formación de los docentes y en parte nosotros a través de estos mismos espacios. Y por otro lado, claro que eh, eh, pensar más en positivo, ¿verdad? Hacemos esta reflexión para todos, para todos. ¿Por qué? Porque qué cansado que a uno le estén diciendo todo el día que, que lo hace mal, que no lo hace bien. Eso menoscaba la autoestima y si hace un ambiente tan feo, en el aula y en todo lado, entonces tratemos de estar viendo las cosas positivas de esos estudiantes, los avances chiquititos, ¿verdad? Precisamente estas cosas que les vamos a enseñar a ellos para compensar las otras conductas que tienen, que no son las más agradables, hay que irlos premiando poco a poco, poco a poco, porque hay chiquillos que aprenden así, si uno pretende que aguanten toda la jornada de un solo, bien, tranquilos y que y no lo va a lograr. Entonces hay que ir poquito a poco viendo esos avances y, y festejándolos como grupo. Bien, Ana, entonces, este, ¿qué te parece si continuamos con la parte tuya y nos ¿Sí? metemos ya un poquito más en el ¿Sí? lado práctico de todo claro esto? Claro que sí. Este, ahí, ahí, Marco, si nos ayuda con la presentación. Ustedes van a disculpar que tal vez es mucho texto la presentación, pero eh, es que es un ejemplo de una evaluación funcional y de un plan de apoyo y la única forma es verlo así, ¿verdad? Como, como tal cual, como, lo, como los elaboramos. Eh, ahí mientras, mientras vamos viendo la, la siguiente diapositiva, eh, para apoyar también un poquito la pregunta de doña Jessica, yo creo que, y secundando lo que dice Carlita, no hay forma de concebir la educación inclusiva que no sea... Bajo la flexibilidad, ¿verdad? Porque eh, en la educación inclusiva la diversidad, y, y, y si nos vemos, ¿verdad? Como sociedad, como seres humanos, la diversidad es la norma. Eh, uh -huh. y, y cuando hay diversidad, es necesario que haya flexibilidad, ¿verdad? Y la otra parte de cómo eh, transmitirle a, a la persona estudiante esa confianza para que pueda decir, yo necesito descansar, precisamente esa es la enseñanza de habilidades, ¿verdad? Probablemente ese chico... Puede, puede comunicar perfectamente, eh, sabe decir, sabe, sabe identificar cuando lo requiere, pero tal vez no tiene, nunca le han dicho que puede hacerlo, por ejemplo. Nunca le han dicho, mira, cuando estés cansado, vos puedes pedirme cinco minutitos, puedes pedir pausa, puedes pedir ayuda. Tal vez nunca se lo hemos enseñado, ¿verdad? Entonces, esas habilidades puede que estén ausentes y haya que desarrollarlas o puede que estén ahí, pero no, no está haciendo uso funcional de ellas porque nadie le ha enseñado que lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, precisamente, a veces las estrategias, la gente dice, ay, hacer un plan de apoyo debe ser algo muy difícil. A veces las estrategias son tan simples, ¿verdad? Como, como nada más sentarse y explicarle a este chico, mira, cuando ya te sientas muy saturado, me haces tal seña y paramos. Eso es todo, ¿verdad? En cuanto a la, en cuanto a la enseñanza de habilidades para cambiar una conducta por otra, no, no necesariamente son cosas súper complejas. Ok, aquí tenemos un ejemplo de evaluación funcional que es, digamos, la antesala de, o la base del plan de apoyo conductual. Eh, no podemos hacer un plan de apoyo conductual si no hemos hecho un análisis funcional de toda la situación, no es del estudiante, ¿verdad? Además de las conductas del estudiante, de sus habilidades, de sus intereses, pero de todo lo demás, de todo lo que le rodea. Ahí, este... Yo no sé, bueno, espero que ahí se vea ¿Qué más. ¿Esta evaluación, Ana, quién la realiza Ah, muy bien, ok. La evaluación funcional en los, en los centros educativos donde hay servicio de problemas emocionales y de conducta, que ese nombre no es muy agradable, estamos tratando uh -huh. de, entre nosotros, ¿verdad? Porque a nivel de, de código, de nombramiento sigue llamándose así. Eh, hablar de apoyos educativos en el área conductual. ¿verdad? Entonces quitar, si hay un distinto, el tema del problema. Sí, problemas emocionales uh -huh. y de conducta. Facebook, de apoyo educativo en el área conductual. Ahí vamos transitando un poquito más hacia el modelo social. Eh, en los centros educativos donde ha, existe esta figura, este proceso de evaluación funcional lo realiza esta persona docente del de, de servicio de apoyo educativo en el área conductual. ¿De qué se trata? De una recopilación de información, ¿verdad? Es un proceso donde observo en diferentes momentos, en diferentes entornos, en diferentes horas del día, con diferentes profes, ¿verdad? Este, en el espacio de recreo, en el comedor. Eh, durante un periodo de tiempo estoy recabando esa información. La, Digamos, la, la fuente principal de información va a ser la observación. La observación participante, yo no necesito ir a sentarme en un rincón a tomar nota, yo puedo estar participando de lo que pasa en la clase y observando, ¿verdad?, y llevándome mis, mis apuntes a un registro, ¿verdad?, donde voy llevando todos esos datos que me permiten identificar cuáles son las conductas, las problemáticas, que es esa primera columna que tenemos ahí. Eh, y vean que lo grande del centro son todos esos eh, desencadenantes rápidos y lentos de la conducta problemática, ¿qué son desencadenantes rápidos? El antecedente inmediato, ¿verdad? Se le dice que es hora de sentarse a trabajar y ¡pum! Se detona la conducta, ¿verdad? Lo que pasa inmediatamente antes es eh, el recreo, es el, el desencadenante. En este, en este ejemplo eh, están subrayados, ah, perdón, es que casi, yo casi no lo veo, no sé si yo puedo hacer esto más grande. ¡Ah, sí! sí ¡Qué maravilla! La... <ríe> este... Ahí, por ejemplo, tenemos dos, dos conductas en esta evaluación funcional. La conducta socialmente ofensiva, eh, este chico, esta persona, vamos a llamarle a Daniel. Ahí le puse una de yo Le voy a poner Daniel como mi hijo mayor. <ríe> este, es un ejemplo de la, de la vida real este, ¿verdad? Este Dani toca en exceso a los chiquillos, a los demás compañeros sin pedir permiso. Eh, usa vocabulario, o eso, insultos, tal vez no, ¿verdad? No demasiado graves, pero... Son niños, digamos, en una edad de 7, 8 años y entonces esto resulta un poco ofensivo. Eh, y la otra, que es más grave, es que también presenta una conducta de heteroagresividad. Eh, esto es que lastima a otras personas. Jala el pelo, golpea, no, es, no ejerce mucha fuerza, pero eh, es una conducta problemática, ¿verdad? Y vean qué interesante que en esta evaluación funcional, bueno, recogemos, como les decía Carla, toda esa información de el entorno, ¿verdad? ¿Qué está pasando con los otros? ¿En qué momento esto sucede? Si hay aspectos eh, de salud en este chico que haya que tratar, si hay aspectos psicológicos que hay que abordar también. Eh, pero aquí también incluimos los antecedentes inmediatos de la conducta. Y eh, por acá hay unos asterisquitos, ¿verdad? En estos dos que dice eh, un antecedente inmediato es el juego y la interacción natural eh, en el aula, pero principalmente en el recreo. Si vemos, yo ahí le puse un código de color, la conducta socialmente ofensiva, verde, y la heteroagresividad está en rosado. Y aquí hay un asterisco verde y uno rosado porque resulta que esa salida al recreo es el antecedente inmediato de estas dos conductas. Eh, cuando salen al recreo es cuando más se presentan estas dos conductas problemáticas. Hay otro por aquí, las actividades repetitivas, ¿verdad? Cuando en el aula... Pero ¿Sí? una cosita también, Ajá. que aunque, digamos, él no tenga mucha fuerza, porque es uh -huh. pequeño, son conductas que no se deben dejar pasar. Claro. si se van dejando pasar, se van a elevar y se van a hacer mucho más problemas. Exactamente. Y si hay papás probablemente diciendo, es que el fulanito golpea, ¿verdad? Uh -huh. Y si ya hay chicos que no están... Y eso no le ayuda a establecer una buena interacción con uh -huh. nosotros, ¿verdad? Exacto. No dejar pasar, mejor ahora que antes. Es antes de que sea grave, correcto. Uh -huh. Y porque está limitando la participación social, ¿verdad? Que es tan importante. Los otros chiquillos huyen, ¿verdad? Por ahí está dentro de las anotaciones. Los otros chicos le hacen caras de desaprobación, dan quejas, este, se alejan de él constantemente. Entonces, esta, esa conducta está obstaculizando su... su su interacción social, su participación, que es muy importante. Eh, otro antecedente inmediato de la conducta, por ejemplo, de socialmente ofensiva, es las actividades muy repetitivas en clase, ¿verdad? Ahí está anotado. Y vemos cómo en colorcito ahí, subrayado, yo voy poniendo algunos elementos que ahorita cuando pasemos al plan, vamos a ver cómo los jalamos y a dónde diseñamos estrategias para abordar eso. Eh, dentro de um, el, una evaluación funcional yo debo recopilar también información que me va a funcionar para, para, para planificar las estrategias de, del tipo de habilidades, intereses y estilo de vida, quién es esta persona, qué le gusta, qué le encanta, para qué es muy bueno, para qué es hábil, eh, porque de pronto por ahí podemos tomar eh, ideas para diseñar estrategias, ¿verdad?, que sean motivantes, que sean agradables para la persona y también reforzadores, ¿verdad? Si ya sabemos que hay cosas que le gustan y también algo muy importante que basado en ese, digamos, perfil de, de, de habilidades, de intereses, yo planifico mejoras en la calidad de vida que, ten, que sean afines a este, a este ser humano. Ahorita lo vemos, <coughs> perdón, en el plan. Y algo importantísimo de la evaluación funcional es que cuando ya yo tengo toda esa información me siento a pensar, a analizar, a revisar todos esos datos eh, para concluir para qué le servirá la conducta problemática o las conductas problemáticas a este chico o a esta chica. En el, en el, en el ejemplo que tenemos es un niño. Eh, esta parte es determinante porque en el plan de apoyo conductual yo debo no me voy a enfocar en, en, en la conducta problemática, sino en la función, para qué le servía, ¿verdad? Entonces, ahí en amarillito vemos la hipótesis sobre la función y vemos, vamos a acordarnos de esto ahorita que veamos la, el plan de apoyo, ambas conductas, por todo lo que se describe en las variables sobre antecedentes, consecuencias y factores asociados, yo puedo concluir que ambas conductas le sirven, vean qué interesante, para iniciar interacciones sociales. <coughs> Eh, es un niño que no tiene ahorita, ¿verdad? No ha desarrollado, nadie le ha enseñado habilidades para iniciar interacción social. Entonces, cuando él quiere acercarse a otro, lo que hace es eh, darles un manazo, jalarles el pelo o decirles tonta eh, alguna, algún insulto porque no sabe cómo iniciar una interacción social. Y todo el esfuerzo que él está haciendo es para eso y le está saliendo al contrario, ¿verdad? Entonces, Muy imagínense bien. la frustración. Marco, si quiere, podemos pasar a la siguiente. Muchas Gracias. A la otra este es otro pedacito de la evaluación funcional ahorita si lo ocupamos nos devolvemos entonces una vez que ya tenemos esa evaluación funcional que bueno les decía que la hace la persona docente de servicio de, de apoyo educativo en el área conductual pero si no existiese ese servicio cualquier otra persona con esta información lo puede hacer verdad eh, de cualquier otro servicio de apoyo eh, la misma familia, ¿verdad? La mamá puede hacer una evaluación funcional, o sea, entendiendo qué elementos debo considerar. Eh, yo creo que la riqueza de este modelo es que trasciende el espacio terapéutico para que los apoyos sean naturales. En algún momento, eh, cuando empezábamos a hablar de apoyo conductual positivo en el MEP, alguien ponía por ahí en un comentario en Facebook que estábamos tratando de imponer cuestiones que corresponden a psicología. Y en realidad es todo lo contrario. Es un modelo tan humano, como decía Carla ahora, uh -huh. que la intención es que lo pueda desarrollar cualquier persona, no necesariamente el especialista en conducta, o, y, y, y bueno, y que es cualquier persona en equipo, porque es un trabajo colaborativo. Entonces, cuando no hay un servicio de, de PEC, como los conocemos, ¿verdad?, de problemas emocionales y de conducta, eh, alguien que lea y se prepare y utilice estas herramientas, ¿verdad? Puede hacer el proceso de evaluación funcional que va a ser discutido, porque aquí viene la parte interesante. Alguien recoge toda esta información, pero yo no no me quedo, si soy yo, ¿verdad? No me quedo con esa información, me siento y la discuto con mi equipo de trabajo. Y aquí entra algo importantísimo. El plan de apoyo conductual se construye en, mediante el trabajo colaborativo. No lo hago yo parte de ese equipo. ¿no? Ajá. No lo hago yo solita, sino todas las personas que conforman el círculo de apoyo de esta persona estudiante. ¿Quiénes son? Su docente de grupo, sus docentes de asignaturas complementarias si es necesario, sus, eh, no sé, eh, docentes de servicios de apoyo y su familia. Eso es importantísimo. No se vale hacer un plan de apoyo conductual sin invitar a la familia a la construcción. No es dárselo a la familia cuando ya está hecho. Eso no es lo que lo que está estipulado que tenga que suceder. Lo que tiene que suceder es que cuando esa evaluación funcional está lista, yo invito a todas esas personas y ahora sí nos vamos a sentar a pensar qué hacer con estos datos y vamos a construir juntos qué vamos a hacer de aquí en adelante. Esta es una parte importante, importantísimo. Está estipulado, eso está normado, así está, ¿verdad? Debe hacerse de esta manera. Por lo tanto, familias deben apuntarse en este proceso de construcción conjunta y un llamado importantísimo también a eh, administradores y administradoras de los centros educativos para que generen estos espacios, ¿verdad? Eh, estos espacios de reunión, de organización, de puesta en común. Eh, entonces, vamos a ver, eh, en la evaluación funcional que estábamos viendo hace un momentito de Dani, eh, nos decía, por ejemplo, que los chiquillos, una de las de los anotaciones que está ahí en las, en las variables contextuales, las chiquillas, cuando él se acerca, ¿verdad? evidentemente, porque ya les ha jalado el pelo antes o ya les ha dicho algo, scoring, se alejan de él. Entonces, una estrategia importantísima, y como les decía Carla, sobre las variables contextuales, es lo que yo trabajo con las otras personas. Con, el contexto es... Lo que rodea a la persona en término de espacio físico, otras personas, actividades, tiempos, ¿verdad? Entonces, todos esos ajustes que yo tenga que hacer van a ir en esta primera columna. Por ejemplo, vean esta estrategia. Ya yo identifiqué que la interacción social está fatal porque las otras chiquillas huyen de este niño, ¿verdad? En los recreos. Entonces... Un trabajo con los pares, o sea, con los demás niños, para que en adelante yo, yo, yo les cuento. ¿verdad? Yo le voy a enseñar a Dani a que se acerque a ustedes y les muestren las tarjetas, por ejemplo. Pero ustedes, eh, cuando él se acerque, denle pelota, ¿verdad? Resp eh, esperen, lo respondan de esta manera. Esa, ese, esa mediación que yo hago con los demás chicos es una estrategia contextual, porque estoy modificando el contexto. Por aquí, y algo importante es que a cada estrategia le pongamos a quién le toca, porque si no luego vamos a hacer el seguimiento, era que les mencionaba Carlita, ese monitoreo, de, ay, pero ¿quién tenía que hacer esto de hablar con los otros chiquillos? No, no, no lo anotamos y nadie lo hizo, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿a quién le toca esto? Eh, otro ejemplo, el docente de grupo, la persona docente de grupo implementará estrategias de aprendizaje cooperativo. Voy a, a bajarle un poco al aprendizaje o a las, al trabajo individual, y a meter más aprendizaje cooperativo para fomentar más socialización, para que más veces este chico tenga que usar la destreza o la habilidad que estoy enseñando de iniciar una interacción social, pero de una forma socialmente adecuada. ¿verdad? Eh, por aquí vemos más cada docente, eh, bueno, por ahí falta una palabrilla, se compromete que cada vez que inicie la jornada de trabajo va a implementar una estrategia de, sali, de saludo inicial, ¿verdad? entonces va intencionalmente vamos a generar una estrategia de salud para que este chico también vaya aprendiendo otras formas en las que me puedo acercar y puedo saludar. Ahí hay varias eh, estrategias. Bueno, por, yo no sé si podemos ver la siguiente un tirito, Marco, y luego devolvernos. Vean, por ejemplo, que también hay... Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, eh, el equipo docente implementa apoyos visuales y modelamiento cuando brinden indicaciones. ¿Esto por qué? Porque en la evaluación funcional había una parte donde decía, le dan las indicaciones y, y ya, ¿verdad? O sea, verbalmente, pero no las está agarrando, ¿verdad? Hay que dar más apoyo todavía. Entonces, se pone como una estrategia. Eh, el equipo docente se compromete a realizar recreos mediados. Vean qué interesante, ¿verdad? ¿Verdad? Allá poníamos en la evaluación funcional que la conducta, un antecedente inmediato de la conducta es el recreo. Bueno, algo tiene que pasar en el recreo. Entonces, tal vez, eh, si los docentes se organizan y hacen juegos chivísimos donde todos quieran participar, estamos mediando ese proceso de socialización y lo aprovechamos para modelar habilidades sociales. Una, una vez, perdón que, que través el caballo, como decimos, este, escuché a un docente... Mmm, reclamando, básicamente, porque decía que porque él tenía que cuidar a sus chiquillos durante el recreo. Ajá, y la porque el recreo yo, está pago. <ríe> pues básicamente, básicamente ¿Sí? lo que le respondieron fue, es que el recreo es para ellos, no es para usted. Correcto, exacto, entonces, por eso le digo, el recreo está pago, o sea, usted tiene, usted entonces, trabaja entonces, durante el recreo. Entonces, como vos decís, aprovechar ese espacio claro. recreativo, que por eso se llama recreo, para implementar Ajá. alguna de estas estrategias. Exactamente. Y es una gran oportunidad, ¿verdad? Porque hay mucha interacción. Eso, social. para ver a los es, chiquillos interactuando. Exacto. Que casi no, no hay tantas oportunidades, ¿verdad? Porque ahí, cuando ya se van para la casa, no está uno con ellos como docente. Ajá. Este, número uno. Y número dos, si se armó un problemón porque no trabajé eso usted viene de vuelta al recreo a resolver ese problemón todas las veces, Exactamente. entonces es una inversión, es una inversión mejor le, le invierto él aprende y de vuelta tenemos paz ¿verdad? Exactamente sí, a mí también me gusta mucho eh, señalar que todo lo que hagamos en términos de eh, proactivos ¿verdad? que, que el, el apoyo con el positivo tiene un, un enfoque muy proactivo y preventivo como decían ustedes ahora antes, eh, es una inversión de tiempo, ¿verdad? Es, eh, ahorita vamos a invertir, vamos a usar un poco de tiempo, pero esto es un ahorro de tiempo a largo plazo o a mediano plazo, ¿verdad? Que eso es importante. Y a veces a corto plazo también. OK, las estrategias sobre el estilo de vida, ¿de qué se trata? Bueno, Calita les explicaba ahora, ¿verdad? Todas estas cosas que hagan que la persona se sienta más satisfecha, más contenta, ¿verdad? Eh, en términos generales con su vida. Por ejemplo, este chico en la evaluación funcional dice que le gusta mucho la, el, el agua, la tierra, ¿verdad? Es como embarrarse, embarrealarse, los juegos muy físicos, o sea, este, hay un diagnóstico por ahí de hiperactividad, ¿verdad? De, de, de de la sensorial atención. la tiene ahí muy. Ay, es, es un buscador sensorial, también está en la evaluación funcional ese exacto, Eduardo. Muchas gracias por recordarme ese detalle. Entonces, tomando en cuenta esa persona, en su esencia, ese ser humano, lo que le encanta mucho, para lo que es muy hábil, eh, vamos a implementar, por ejemplo, en, en este plan, que la familia, eh, bueno, primero retome la terapia ocupacional, porque hay una cuestión sensorial ahí importante, que eh, estuvieron trata, trabajándolo, pero la dejaron como de lado, ¿verdad? Entonces, es, una estrategia es que la familia se compromete a retomar ese proceso de TO. Y... Eh, teniendo en cuenta ese perfil de, de habilidades e intereses, vean qué bonita esta, se compromete a retomar la, la familia, la participación de Daniel en artes marciales, porque ya antes ese chiquillo iba a artes marciales, también lo habían dejado como tiradillo, pero además van a probar incorporarse al grupo de guías scouts de la comunidad, a ver si le gusta, porque se parece a él, verdad? en esas habilidades que yo describí, en esos intereses, en esta agrupación comunal hay cosas afines. Si fuera un chico que ensuciarse, no, que lo juego muy físico, no, que entonces no es ahí, busque otra opción, ¿verdad? Pero eh, estamos promoviendo con algo como esto, que las habilidades que le voy a enseñar las pueda practicar en otros entornos inclusivos, eh, con otras personas. Y esto asegura la generalización. Eh, cuando yo aprendo algo ¿verdad? y lo practico en diferentes entornos, entonces generalizo esa habilidad, o sea, la, la interiorizo y ya la puedo, ya sé que la, me sirve en todos los espacios, ¿verdad? Eh, las estrategias para propiciar el aprendizaje de nuevas habilidades, aquí a veces a la gente se le hace un poquillo de confusión. Yo, yo espero que mientras yo voy hablando de esto, ustedes vayan ojeando y vean que un plan de apoyo conductual no es algo complejísimo, es lo más simple, lo más práctico posible, ¿verdad? Es anotar puntualmente lo que vamos a hacer todas y cada una de las personas que apoyamos a este estudiante o a esta persona, a este ser humano, eh, pero que tiene que ser algo concreto, algo práctico, ahora No es hacer un documento por hacerlo. El documento eh, no es el fin, ¿verdad? El fin son las estrategias que incluimos ahí. En esta tercera columna, entonces, vemos estrategias para propiciar el aprendizaje de nuevas habilidades y hay dos cosas que tomar en cuenta. La les decía antes que yo analizo cuál es la función de la conducta porque aquí va a ser la protagonista, no la conducta problemática, sino el para qué, ¿verdad? El objetivo que la persona perseguía con esa conducta. Y le voy a enseñar, no me voy a enfocar en castigar, como decía Carlita, que antes hacíamos mucho eso, ¿verdad? Y ojo que no estoy hablando de permisividad, ¿verdad? Que no se vaya a confundir y a malinterpretar el asunto. Pero ya no me enfoco tanto en eliminar su conducta problemática, sino en cambiarla por otra que le sirva para la misma función. Porque bajo este enfoque yo necesito comprender que las personas hacemos cosas por una necesidad. Las conductas problemáticas se hacen porque la persona necesita algo, necesita obtener algo o necesita evitar algo. Pero la necesidad está ahí. Si yo solo quito la conducta problemática porque la castigo, por lo que, de la forma que la que use para quitar la necesidad que va ahí. Yo siempre me gusta el, la imagen del iceberg, ¿verdad? La, el, la conducta problemática es lo que se ve, pero la función es el pedazote de hielo gigante que está debajo del agua que nadie ve. Si yo solo quito lo de encima, abajo queda eso. Y probablemente va a surgir otra conducta problemática si no le he enseñado una habilidad a la persona para atender su necesidad. Entonces, recuerden que en amarillo en la evaluación funcional teníamos que, esa, que esas dos conductas que el chico presentaba le sirven para iniciar interacciones sociales. Entonces, yo planifico una forma alternativa que le sirva para la misma función. Está en el mismo código del color amarillito para que nos acordemos de lo que teníamos allá. Eh, le voy a enseñar a Daniel a iniciar interacciones sociales diciendo, ¿quieres jugar conmigo? Vean que algo tan básico como enseñarle a decir, vea, papito, cuando usted quiera acercarse, usted dígale, ¿quiere jugar conmigo? En vez de darle un manazo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a enseñarle porque le sirve para lo mismo. O eh, tocar suavemente el hombro o enseñar las tarjetas de cómics y estas de, de personajes que usan los chiquillos. Esas tres cositas le voy a enseñar para sustituir la conducta problemática, pero... Que la persona pueda eh, satisfacer su necesidad, su, su función, la función de la conducta de este de iniciar interacciones sociales. Pero además yo me pregunto, ¿verdad? Porque si me quedo solo con esto, el plan se me cae a corto plazo. Porque en algún momento, cuando Daniel se acerque, toque el hombro suavemente y diga, ¿quieres jugar conmigo? Y alguien le diga que no, ¿qué vamos? A, ¿Qué vamos? ¿Qué va a pasar, ¿verdad? Este, entonces, tengo que prever eso. Entonces, yo de... De forma simultánea también voy enseñando habilidades generales y de afrontamiento. Por ejemplo, aquí tenemos eh, la docente de mm, apoyo educativo en el área conductual va a enseñar a Daniel habilidades de autorregulación que incluyen técnicas de respiración y autoinstrucciones. A esta persona, a esta funcionaria, le va a corresponder eso. ¿Para qué? Para que en algún momento, cuando estoy sobreexcitado, verdad, muy estimulado y quiero y me contente mucho no agarro el pelo, sino ay, ya aprendí que voy a, a respirar, cuento hasta cinco, ¿verdad? O, o me digo a mí mismo, Daniel, eh, recuérdese que, ¿verdad? Esa, es, esas habilidades que yo le enseño al chico, eh, que, in, que incluso lo preparan para que en algún momento, las, cuando las cosas no se hagan como él quiere, ¿qué puede hacer? Eh, más abajito dice, el docente estimula las habilidades de comunicación mediante actividades lúdicas y bueno, el, eh, el equipo docente va a potenciar habilidades de comunicación porque en la evaluación funcional, una de las cosillas que está señalada por ahí es que hay alteraciones del lenguaje. ¿verdad? Entonces esto también hay que trabajar esa parte de comunicación porque es posible, ¿verdad? Que una de las cosas por las que no se acerca y dice, quiero jugar con ustedes o quieren jugar conmigo, es porque la comunicación, ¿verdad? Está ahí un poquillo. Flojita. Eh, bueno, y ahí abajo hay otras, pero voy a seguir con las últimas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, las estrategias sobre las consecuencias, veamos, dice, los, como ya yo trabajé con los compañeros, ¿verdad? En las estrategias sobre el contexto, entonces una consecuencia, una reacción es que cuando Daniel usa la... la las conductas sustitutivas esperadas, los compañeros van a responder, ¿verdad? Y cuando les toque el hombre, van a decir, sí, Dani, este, venga, juegue, ¿verdad? Porque ya yo los preparé a los chiquillos para eso, ¿verdad? En las estrategias de contexto. Todo el equipo usa el reforzamiento positivo, por ejemplo. Lo, eh, por aquí hay otra. Los docentes y la familia van a usar la sobrecorrección cuando a Daniel se le olvide cómo era, ¿verdad? Entonces, mira, acordate, tocar el hombro suave, enseñar las tarjetas, ¿verdad? Eh, cuando, bueno, por ahí algunos ejemplos para dejar un chancecito para, la, para la, las preguntas, pero sí lo que quisiera es que vean que no, hacer un plan de apoyo conductual no es un documento gigante ni, ni súper complejo, es algo eh, práctico, ¿verdad? Que construimos de forma colaborativa y que se convierte en un estilo de vida también, se convierte en la forma en que en que funcionamos y que tenemos que estar revisando constantemente, ¿verdad? Si hicimos un plan, por ejemplo, lindísimo, nos quedó, pero fue cuando no había pandemia, ya ese plan no sirve, porque hay Bien. unas circunstancias completamente diferentes, ¿verdad? Habría que revisar, que es rescatable, ¿verdad? No quiero decir que nada sirva, pero eh, no puede quedarse estático, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que nos dice que un plan está sirviendo, es, o que está caminando, es que hay que hacerle ajustes, ¿verdad? Si no hay que hacer ningún ajuste, algo anda muy mal. Entonces, uh -huh. eh, más o menos, por eso es como el ejemplo que quería presentarles, ¿verdad? De que es algo concreto, es algo práctico, eh, para que todos sepamos qué es lo que nos toca hacer, cuál va a ser nuestra responsabilidad. Bien, voy a aprovechar porque vieras que sí, tenemos muchísimas consultas y muchísima gente saludando. Por aquí ¿Sí? Ange, o Angie, me disculpa si no pronuncio bien su nombre, Angie Gutiérrez nos dice, ¿Cómo hace uno para montar un plan de apoyo conductual completo, ya que los chicos solo van una vez por semana y no dejan sacarlos? Ni uno observar porque el horario solo se presta para las académicas y en forma virtual uno no puede valorar la situación. Uh -huh. eh, bueno, no, no dejan sacarlos, no, no sé cuál sería el... el el fin de, Ajá. o sea, ¿qué quiere decir con sacarlos? Lo llevo a otro espacio para hacer la evaluación funcional. Me imagino que eso es lo que ella quiere Porque así, así no funciona, más uh -huh. bien yo voy al espacio porque, digamos, si yo cojo a Eduardito me lo llevo a mi cubículo, ¿verdad? Ahí Eduardito no se va a aportar mal no, no, no. Ahí no, no hay todas uh -huh. las cosas de contexto que además yo tengo que observar que hay que mejorar, por ejemplo, cómo le está dando clases la maestra de Eduardito, solo de la pizarra, solo el cuaderno, eso no lo puedo ver si yo hago la evaluación funcional en un espacio eh, íntimo o controlado, ¿verdad? Más bien yo me desplazo a esos espacios. Eh, precisamente, ¿verdad? Eso es donde están en clase. Ahí, ahí estoy participando con la docente, eh, haciendo una codocencia ahí, ¿verdad? Mientras estoy, mire, observando. Mira, esta profe, voy a, voy a explicarle a esta profe del DUA, por ejemplo. Eh, vamos a implementar, voy a modelarle, le voy a traer yo propuestas de actividad para que ella vea eh, Cómo hay otras maneras de dar esta clase que sean más, más estimulantes, más, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eh, que van una vez por semana, sí, efectivamente ahorita tenemos esta particularidad, ¿verdad? Por, todo está ahorita alterado por la situación eh, sanitaria. Eh, esa vez por semana la aprovecho y observo todo lo que pueda y entonces aquí tal vez tengo que echar mucho más mano de la entrevista, ¿verdad? me comunico con esa familia, me comunico con ese docente, con ese chico también, ¿verdad? Porque recordemos que desde el modelo social, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿verdad? La persona puede participar de, su, de la elaboración de su plan de apoyo y de, y de su evaluación funcional, dando también información. Anita, claro. y tal vez incluso de cosas de la casa, ¿verdad? Porque uno no puede ir como iba uh -huh. antes, si hacía la visita a hogar, este, que a veces las familias pueden hacer un videíto, Claro. De una dinámica y ¿por qué no? Solo para efectos de eso, no es que ese video se va a poner en ningún lado, es una forma de, de, de ¿verdad? De paliar uh -huh. el asunto. Uh -huh. eh, por aquí Yancy González también, que es una pregunta un poquito extensa, pero dice, mi pregunta es técnica, tenemos seis semanas para realizar evaluación funcional conjuntamente, conjuntamente trabajamos en el contexto del aula. Sin embargo, desde mi experiencia, tanto en la evaluación funcional como el plan de apoyo se requiere de tiempo importante para elaborarlas y en casa termino de realizarlas. Es necesario contar con más tiempo o, por otro lado, dedicarse estas seis semanas solo a la elaboración y no al trabajar en el aula, más que realizar observaciones y las intervenciones necesarias proyectadas a la recolecta de información. O sea, lo que ella está diciendo es que es necesario más tiempo para elaborar eh, el plan de evaluación y después el plan de apoyo conductual. Uh -huh. Ok, eh, yo creo que ahí el... bueno, eh, hay algo que es importante que comprendamos y es que cuando estamos iniciando una forma de hacer las cosas, tal vez nos tome más tiempo conforme la practicamos y la practicamos y yo sé que Carlita que trabajo tantos años, ¿verdad? En la en la ENI, tiene toda esa experiencia también, lo sabe y lo puede, puede apoyarme en esto, ¿verdad? conforme practicamos hacer las cosas de una manera, nos va a salir mucho más rápido. Ese plan de apoyo, ese ejemplo que yo les puse ahí, eh, tiene unas tres sesiones, unos tres días que, que necesité, eh, es, yo participé en la elaboración de ese plan, unos tres días más o menos, o cuatro, creo que fueron tres veces que visité el centro educativo para hacer las observaciones. Eh, y tal vez unas dos horas que ocupamos para hacer el plan de apoyo. ¿Por qué? Porque la, eh, tal vez, ahí yo creo que hay un poquito de confusión. Cuando yo estoy en, en, la, en el trabajo, en esas seis semanas, mi objetivo es la evaluación funcional. Lo que pasa es que yo no voy y me siento como un mueble, ¿verdad?, en el aula, porque eso a veces intimida a los chiquillos, estorba al docente, ¿verdad? Entonces, yo estoy observando. Mi interés ahí no es llevar propuestas de actividad de Profe, vengo a, a, aquí a la evaluación, estoy en el proceso de evaluación. Usted dígame si hay algo en lo que puedo cooperar, ¿verdad? ¿En qué, en qué, qué tarea nos distribuimos? Pero mi intención no es eh, de pronto desarrollar un plan de trabajo con el, con el grupo, ¿verdad? Mi, mi objetivo primordial es la recolecta de esos datos, ¿verdad? Entonces, seis semanas son más que suficientes para hacer el proceso de, de evaluación funcional y concluirlo ya con un plan de apoyo conductual que eh, cuando tenemos los datos bien precisos, de forma bien analizada, bien concreta, unas dos lecciones para hacer un plan de apoyo conductual está suficiente. Y yo he, he participado en elaboraciones con, en diferentes centros educativos, que a, a menos que se genere mucha polémica, ¿verdad? puede ser que la reunión se extienda, pero esto es cuando hay situaciones muy conflictivas de que de pronto ya hay dificultades entre el centro educativo y la familia y estas cosas que ya van más allá, ¿verdad? Cuando la información está clarita, yo he recogido suficiente, eh, tal vez un poquito ahí yo pienso que la confusión se da en que esas seis semanas yo tengo que trabajar en el aula. Sí, yo tengo que ir al aula, participo, es. eso está pasando en el aula, pero mi objetivo, o sea, yo no llevo un planeamiento, el planeamiento lo tiene la docente, ¿verdad? Yo estoy... Eh, participando de lo que está pasando estoy apoyando a los chiquillos, a todos no a, no a Eduardito que es el que estoy mire, sino a todos, interactúo con todos estoy observando eh, porque mi objetivo primordial es recoger esa información Anitta, otra otra cosa... me preocupa, perdón, ahí sí. carita, solo un momento ahí me preocupa ahí un poquitito eh, yo no me llevo cosas para hacer no es, yo no hago los planes en mi casa porque porque eso no, no, no sería concordante con que yo los tengo que hacer en equipo ¿verdad? Si yo me estoy llevando cosas para hacer a mi casa, quiere decir que tal vez no esté haciendo los planes de forma colaborativa. Okay. Sí, y, y, y lo que me parece que el tiempo es buen tiempo, hasta si se quiere más bien bastante. Y, y otra cosa, cuando uno ya empieza, como decís vos, a practicar hasta las estrategias que usé con otro estudiante que pa, se parece un poco a él, pueden servirme de luz para, ¿verdad? Eh, usé con tal chico que era muy visual una tarjeta para recordarle o en la mesa tengo pegado un pictograma que uh -huh. le recuerde a él. Ay, ese mismo podríamos usar para fulano, no es que voy a hacer todas las actividades iguales, pero eso me puede uh -huh. ir dando como insumos para otro ideas para otro. La práctica claro. es el maestro, ¿verdad? Que uh -huh. okay, compañeras, por aquí Margarita Murillo nos dice, la filosofía es hermosa, la realidad es compleja y en el contexto actual, actual es un reto que Exacto. se tropieza con horarios reducidos, bimo, bimodalidad, me imagino, uh -huh. falta de tiempo, familias poco comprometidas, compañeros docentes a los que se les está hablando en chino y termina diciendo, los docentes de educación especial tenemos muy poca capacitación. Uh -huh. Bueno, yo estoy de acuerdo con Margarita en que es un reto ¿verdad? Y que de pronto eh, tenemos que tener claro ¿verdad? que estamos incursionando en esto desde a partir de febrero de 2018. Es poco tiempo, verdad, si se quiere, porque vino huel hubo una huelga grande, hay pandemia, ahora todo ha ido. Entonces, eh, a veces lo que nos pasa a las personas adultas es que cuando queremos que todo suceda como muy rápido, ¿verdad? como en lo inmediato, y, y si no vemos como avances, nos desanimamos fácilmente. Yo pienso que la clave es que si yo comprendo, ¿verdad? Y e incorporo esta filosofía, como dice Margarita, a mi, a mi estilo de vida, a mi forma de vivir, de concebir la, la conducta, los apoyos, eh, lo que hace falta es seguir perseverando, ¿verdad? Este Cambiar y romper con, con estilos que están tan ¿verdad? instaurados en el en el imaginario de toda la sociedad, sobre cómo se media la conducta de una persona, eso toma tiempo, ¿verdad? Este, tenemos que eso, es un reto, efectivamente. Yo quisiera decir, no, es facilísimo, no, que va. Nos va a tomar muchísimo tiempo, años, ¿verdad? Que de insistencia en que las personas comprendan por qué hay que cambiar el paradigma, eh, quitarnos esas cosas, como decir, bueno, eso le toca a la de educación especial, por ejemplo, a todos esos, prejuicios, todos esos estigmas alrededor de algo tan además tan tan, verdad no sé cuál será la palabra, como es la conducta ¿verdad? que tenemos como, como nociones o ideas muy, muy estrictas o muy rígidas respecto a cómo se media la conducta entonces es un trabajo eh, es, es el reto que tenemos precisamente Margarita, bueno, seguir insistiendo, insistiendo insistiendo para ir cerrando tiene capacitación en este tema sí, ¿verdad? también. Sí. Eh, para, ir, para ir cerrando ya con, con el tema porque veo que hay muchos comentarios como muy dirigidos al tema de que es muy poco tiempo porque dicen, es que estamos hablando de que es para 30, 40 estudiantes pero creo que hay una confusión ahí con respecto a, a esto y ya al, al principio lo comentaste el plan se hace no para los 30, 40 estudiantes del grupo porque no todos los 30 o 40 o 20 presentan esas, esas conductas que, bueno, ahorita se llaman conducta problemática. Uh -huh. Sí, eh, ahí, Eduardo, sí hay que hacer la aclaración. Es probablemente una persona de un servicio de problemas emocionales uh -huh. y de conductas. Si tiene 30 estudiantes en la lista, okay. son 30 planes de apoyo conductual. Pero lo que, por eso yo quería mostrarles este ejemplo: ustedes vieron, es un plan de apoyo de dos páginas, ¿verdad? Con estrategias muy concretas. Eh, yo creo que a veces tenemos como la idea, ¿verdad? De que es que no vamos a poder con, porque son demasiados. Bueno, eh, empiecen. Cuando van agarrando práctica, les digo y se los, se los doy como testimonio de, de trabajo, ¿verdad? De, de mi experiencia profesional. Eh, se hace cada vez más más ágil, más rápido, porque ya yo tengo claro por dónde, o sea, por dónde llevo esa reunión de trabajo en equipo, eh, cómo vamos aterrizando lo, las ideas. Eh, es posible, sí es, sí es posible. Eh, si sí, sí aprendemos también a ser más prácticos, más concretos y practicamos bastante. Bien. Eh, bueno, ya el tiempo nos, nos va ganando. Hay montones de comentarios que me encantaría, este Anita, que después, cuando tuvieras chance, eh, pudieras pegar una repasadita, comentarios, consultas, si pudieras resolver algunas por ahí de las que quedan. Uh -huh. también eh, les queremos dejar el correo electrónico del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Marquito, si podés ponerlo por ahí, apoyos educativos apoyoseducativosdiscapacidad.mep. Punto .geo.cr punto eh, por ahí este, se les pueden recibir atender consultas relacionadas con todo esto el tiempo nos gana, Ana muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad que aprendimos montones con vos eh, quisiéramos tener siempre nos hace falta un montón de tiempo para, para seguir conversando sobre esto eh, y a la gente que nos hizo consultas por ahí que quedan este... Vamos a ver si, si Anita nos, nos, nos regala un tiempito después. Claro que sí, con mucho Traerles gusto. Y un sí. e ir resolviendo por ahí. Sí, sí, con muchísimo gusto. Ahí después, más en la noche, cuando termino el otro curso que tengo que dar, <risa> <risa> <risa> yo me siento a revisar los comentarios y ahí en lo que pueda apoyarles, encantada. Y a las órdenes, de verdad, en lo que yo les pueda colaborar, a las personas que nos están viendo y al Cenarex también, este, pues estoy para servirles. Y un placer, sí, siempre se hace cortito el tiempo, pero bueno, Así es. <risa> algo algo aprovechamos. Gracias. Y, sí. y, y Eduard, eh, sí, muchas gracias, Ana, súper, súper claro, ¿verdad? Poco a poco se va haciendo la mm. práctica, no, ¿no? Es mejor empezar despacio, hacer poco, pero lograr, ir logrando y es. que no hacer nada. ¿Verdad? Así es, Así <risa> es la cosa. este Lo, lo del anuncio para los papás, Eduard. Tíralo por ahí, Carlita este, sí, el anuncito es que hay una oferta de más bien que lo explique Ana, porque porque bueno no sé como usted quiera. Por ahí, pero, está, por ahí está el, el afichito, ¿verdad? El, el afichito, sí, sí, sí. Marco lo tiene. Si es el una favor, invitación Mar precisamente para padres de familia que quieran llevar cursos de de apoyo conductual positivo específicamente para chicos con discapacidad intelectual, ¿verdad? Entonces Ana lo va a dar. Ahí vemos que este, del 3 al 10 es la prematrícula y este, me corregís, ¿verdad, Ana? Este no tiene pago. No, este es no gratuito. es de pago. Entonces, uh -huh. imagínense, este, para que aprovechen las familias, esto es para familias. Y dentro de 15 días, si Dios quiere, vamos a tener a la gente de la UNED, ¿verdad, Eduardo? Y Este programita, digamos, de estos cursos para que tengamos más opciones, porque el que es una gran opción, por supuesto, pero ¿por qué no tener más opciones? Que conozcamos más de otro tipo de cursos pagos y no pagos, para que cada uno haga su elección, ¿verdad? Exactamente. Ahora en unos minutos vamos a estar eh, posteando este, este afiche y toda la información en nuestro, en nuestro perfil de Facebook, también para que usted se comunique ahí a los, a los contactos indicados. Hay un número telefónico y un correo... Eh, Ahora en unos minutitos vamos a compartirlo. Ahí semana... lo importante, Ay, perdón, sí. Eduardo, es que vean que lo que les decía antes, ¿verdad? De que el apoyo conductual tiene que ser algo tan práctico y algo tan tan sencillo, ¿verdad? Que pueda hacerse incluso aunque yo no tenga un especialista que me acompañe en el proceso. Entonces esos cursos para familias es para enseñarle a las familias cómo hacer planes de apoyo conductual, desde, desde el mismo núcleo familiar. Imagínate, ¿ok? La próxima semana que ya se nos acerca el Día de la Madre, el próximo jueves es 12 de agosto, vamos a tener un cafecito inclusivo, ahí están los rotulitos de Carla, fantástico. <risa> la próxima semana tenemos un programa lindísimo, súper especial con eh, unas mamás de eh, chicos con discapacidad y así como le rendimos un homenaje a los papás para el Día del Padre, también queremos hacer lo mismo con las mamitas para que usted nos acompañe el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Marco Matarrita en los audiovisuales, Dayana Zúñiga en la interpretación del ESCO, Pamela Villalobos en redes sociales, su servidor Eduardo Valenzuela, Doña Carla Castillo, Ana Ramírez, en nombre del MEP y del CENAREC, nos despedimos. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Que Dios le bendiga. Gracias. Hasta luego.